Hola, bienvenidos a este nuevo video de Te Respondo en Video, me maté pensando el nombre eh, Hoy tenemos una pregunta de Belén que nos pregunta lo siguiente ¿Cómo crees que seríamos los seres humanos en cuanto a comportamientos, valores, si pudiésemos vivir eternamente? Me la puso fácil Belén, ¿eh? Bueno, no sé si tengo una buena respuesta Yo voy a opinar en función de lo que... A mí se me ocurre, ¿no? Yo supongo que todos nosotros en algún momento hemos pensado, ¡ay, qué hubiese sido! Si yo sería inmortal, eh, o si la humanidad sería inmortal. Creo que todos en algún momento lo hubiésemos pensado, ¿por qué no? Incluso me acuerdo que yo cuando era más chico miraba mucho Highlander. Y como que uno fantasea, ¿no? Con esa idea de, de vivir para siempre, de, de tener los poderes o las habilidades de los demás, etcétera Pero vamos a. Mm, a un concepto un poquito más social ¿Cómo seríamos nosotros si seríamos inmortales? Para empezar durante mucho tiempo la humanidad ha buscado ¿no? el, elixir de la, el elixir de la vida como que ha sido un tema muy recurrente en, en la humanidad en nuestros antepasados así que como que parece que venimos con ese traumita de vivir para siempre, sin embargo si nos ponemos a pensar un segundo, la mayoría de las personas que querían vivir para siempre no era que querían vivir para siempre para hacer el bien para siempre, todo lo contrario sino que ese encanto, esa fascinación por lo eterno en realidad partía de, del deseo de dominar, de... tenían miedo de morir porque tenían miedo de dejar de ser lo que eran y querían seguir teniendo las riquezas y el poder por siempre, ¿no? Entonces yo creo que es más, en ese caso, una relación muy negativa con, con el poder, una relación muy negativa con la vida, con las personas que están alrededor, simplemente por una cuestión de mezquindad, ¿no? De, de egoísmo. Pero vámonos un poquito más al lado filosófico de todo esto. Eh, yo creo que el hecho de, de, de que no exista la muerte hace que la vida pierda sentido porque la vida es justamente porque hay una muerte sería como decirte eh, ¿cómo ha, que hay calor o hay frío ¿Cómo, ¿cómo sabes cuándo empieza y cuándo termina el otro? yo creo que, que pasa por ese lado, pasa por el lado de entender que la vida existe porque existe la muerte. Y si no existiría la muerte. ¿Cómo sabes que, que estás vivo. O sea. O quizás sí sabes que estás vivo. Pero ya pierde el sentido. Ya pierde el sentido. Simplemente es algo que, que es por siempre. Y jamás lo juzgaríamos. Para nada. Entonces. Acá es donde este tema desemboca. En uno de los de los problemas más grandes que tendría la, la inmortalidad, que sería el hecho de que todo lo que está alrededor ya deja de ser, o sea, dejo de tener entusiasmo. ¿Para qué voy a tratar de tener un mejor negocio? ¿Para qué voy a tratar de, de ser feliz? ¿Para qué voy a tratar de, de, de conseguir cosas? De, ¿De crear una vida? Si al fin y al cabo... Voy a vivir para siempre, o sea Supongo que vas a ser más perezoso No menos perezoso, porque, no, porque tenés todo el tiempo del mundo Y de hecho ese es uno de los conceptos de la procrastinación El hecho de pensar de que ah, después lo hago, total tengo tiempo Entonces, justamente haríamos mucho menos Pero si nos vamos más allá todavía En un escenario donde yo soy inmortal y los demás no La verdad es que básicamente es una condena, porque... Yo lo que estoy viendo es que todo, todo lo que yo amo, todo, todo el tiempo, se muere. O sea, yo lo que veo... Eh, de hecho hay una película que está muy buena que se llama El Hombre de la Tierra. Y el Hombre de la Tierra es un hombre de, de, de miles y miles de años. Y una de las cosas que, que él sufría mucho era eso, era el hecho de que todo lo que, lo que él conocía se moría. Una y otra vez, amigos, familia, hijos, una y otra vez estás condenado a ver derrumbarse absolutamente todo. Y nosotros creemos que ese hombre inmortal tiene la percepción de que es inmortal, pero lo cierto es que no. Incluso lo explica muy bien en la película diciéndote que la percepción de la vida de él es la misma que la nuestra. O sea, tenés la percepción de que naces, tenés la per percepción de que creces tenés la percepción de que estás en la mitad de tu vida y que en algún momento vas a morir. Es una percepción parecida, solamente que en vez de dentro de los 80, 100 años, esto se va a miles de años. Es como lo mismo, es una jornada, solamente que es más larga. Y lamentablemente en esa jornada, es como inmortal, se sufre muchísimo. porque Porque la vida pasa a ser una agonía donde vos... Básicamente estás perdiendo todo lo que amas todo el tiempo. Y también podríamos pensar de que eh, estaríamos en constante riesgo porque en cualquier momento corres ese riesgo de que, de que te capturen o algo si alguien se entera de que sos inmortal para ver, para estudiarte o lo que fuera. O sea, que los gobiernos, los militares, las empresas estarían detrás o sea, estarían interesadas eh, en esto, en saber qué es lo que pasa por tus venas, qué es lo que le pasa a tus células, y la verdad que correrías grave peligro. Y llevando este tema un poco hacia nosotros, como para cerrar el video, eh, muchas, muchas religiones hablan de, por ejemplo, sobre cómo va a ser mi vida después de la muerte. Yo siempre pienso en cómo es mi vida antes de la muerte. Porque... Yo no sé qué hay después de la muerte. Lo que sí sé es que hay antes de la muerte. Y sé que ahora, antes de la muerte, yo puedo hacer algo. Ahora tengo una oportunidad. Después no sé si la voy a tener. Nadie ni nada me puede garantizar de que va a haber algo después. Y en todo caso, si habría... Supongamos que hay, ¿no? Tenés vida 1, muerte, vida 2. ¿Para qué vas a pensar tanto? en la vía 2, si todavía no puedes resolver la 1. ¿Para qué vas a pensar tanto en la vía 2 si todavía no puedes saborear y disfrutar el meollo de la vida 1? Entonces, en este caso, para, para cerrar, porque igual está buena la pregunta para, para filosofar y para pensar, se si podría hablar mucho sobre esto, estaría bueno teorizar, pero bueno, pero como te dije, para ir cerrando me pasa a mí con esta vida y con este momento o sea ponerme a pensar qué pasaría si vivo para siempre o lo que fuese yo sé que son preguntas que nos hacemos al pasar y está todo bien sin embargo también está bueno recordar que debemos valorar la vida que hoy tenemos y no menospreciarla no menospreciarla como si fuese estoy vivo no sino tomar conciencia durante el día que estoy vivo tomar conciencia durante la semana ¿Cuándo fue la última vez que yo tomé específica conciencia de que estoy vivo y de que me voy a morir. ¿Cuándo fue la última vez que pensé enfocadamente que esto en algún momento se termina? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que yo tengo ahora sangre corriendo por las venas? Y que cuando esa sangre, cuando el aire, cuando el oxígeno no esté corriendo, simplemente yo voy a desaparecer. como desaparece una persona cuando termina de morir el instante anterior esa persona está cuando muere al segundo siguiente ya no está y lo que queda ahí es el cuerpo y vos en realidad decís pero es el mismo cuerpo que hace dos minutos atrás sí lo es pero ya no corre vida por dentro de ese cuerpo entonces creo que está bueno recordar valorar lo que tenemos que es la vida volvemos a lo mismo que es lo que nos toca a nosotros hoy qué es lo que estamos valorando o no valorando en nuestra vida y está bueno que volvamos a sentir volvamos a valorar lo que hoy tenemos y nada más me quedo por ahí así no lo hago muy largo eh, espero que les haya gustado una pregunta distinta pensé si responderla o no porque